Muy buenos días y bienvenidos. En este video vamos a empezar a trabajar en el segundo bloque que necesitamos para construir nuestro programa de piedra, papel o tijeras. Recapitulando un poco, este segundo bloque corresponde a la decisión del computador. Es decir, nuestra meta es conseguir una variable de tipo string con la palabra piedra, papel o tijeras. Y esta debe ser escogida automáticamente y de manera aleatoria cada vez que juguemos. Para poder implementar la decisión del computador vamos a cubrir por encimita dos temas sencillos pero poderosos. Estos temas son la declaración from import y la generación de números aleatorios. En este video cubriremos el primer, el primer tema, o sea, la declaración import, que en inglés significa importar. Para entender el import, podemos pensar en Python como nuestra propia cocina. En nuestra cocina tenemos algunos ingredientes como por ejemplo azúcar y harina, pero digamos que un día queremos cocinar una torta que necesita mantequilla. Si nosotros no tenemos mantequilla en la casa, no nos sentamos a llorar, sino que vamos a donde nuestro vecino o vecina y le preguntamos, si ¿me puede regalar un poquito de mantequilla? Import es la palabra que Python usa para pedirle mantequilla a sus vecinos. Python de por sí viene con algunas herramientas como input y print que, en el ejemplo de la cocina, corresponden al azúcar y la harina. Pero cuando esas herramientas se quedan cortas, podemos importar herramientas desde otros sitios, y esos sitios se llaman paquetes. Uno de los paquetes más famosos de Python se llama numpy, y dentro de numpy existe una variable llamada pi. Si queremos utilizar esa variable pi en nuestro programa, debemos importarla. Para hacer eso, debemos escribir al comienzo de nuestro, de nuestro archivo, from numpy import pi. Y listo. Ahora podemos hacer lo que queramos con pi, como por ejemplo, imprimirla. Entonces en este ejemplo vamos a imprimir pi. Podemos correr este archivo en nuestra terminal. Python, código 1.py, y vemos que pi es 3.1415 bla bla bla bla bla. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarles de pi. Pi es un número infinitamente largo, que nunca se repite, aunque los computadores solo nos muestran unos cuantos dígitos. Y eso parece que no tuviera muchas implicaciones, pero en realidad significa que pi contiene toda la información del universo. En algún lugar de sus infinitos decimales, pi tiene la fecha que nacimos, la fecha que vamos a morir, todos nuestros números de cuenta bancaria, e incluso todas las combinaciones ganadoras del baloto que ha habido o van a haber. Bueno, volviendo a la programación, para nuestro computador, pi es una variable de tipo numérico como cualquier otra. Es decir, que podemos hacer las mismas operaciones que hemos hecho eh, en el pasado con otros números. Por ejemplo, podemos sumarle 1, dividirlo en dos o cualquier otra operación que se nos ocurra. Podemos verificar esto eh, corriendo el código que les acabo de mostrar. Python, código 2.py y en este caso vemos pi más 1, o sea 4.14 bla bla bla y pi dividido 2, que es 1.57, etcétera.